que la otra gente en té catalán? ¿Tutón? sí Entonces, la gente que en castellano la gente que necesita una traducción al castellano o al catalán está bien si nos juntamos más o menos para eh, así os hacemos una traducción consecutiva y all the people who need English translation if they can also gather it's, it's together so that we y después también habrán ponencias en inglés y haré la traducción al castellano y al catalán. Nadie se mueve. Bueno, perfecto. El problema es funcionar. El problema que no tiene ni un perfil Gracias, Bueno, pues empezamos. Muchas gracias por madrugar y ser tan puntuales para el FC Forum. Eh, yo explicaré brevemente un poco la, la dinámica de estos días y, eh, y haré una breve presentación completamente de la primera sección que será sobre modelos sostenibles para la creación. Eh, la idea un poco uh, cada año de, de, cada año desde desde el comienzo tra, tratamos en el FSC Forum el tema de la sostenibilidad del sector creativo eh, y esto no es porque nos importe mucho de qué van a vivir los artistas quiero decir yo soy del gremio pero quiero decir es un problema nuestro sino porque pensamos que el copyright está siendo utilizado en realidad como excusa para atacar eh, para atacar Internet y entonces pensamos que cuanto más se acelere este proceso de transformación dentro de las industrias culturales cuanto mejor será para, para defender un Internet eh, libre y neutra queremos decir que eh, este año eh, ha sido un año de grandes victorias queremos hacer un breve resumen aparte de las victorias más conocidas como haber rechazado haber conseguido como sociedad civil echar atrás actas y sopa, pipa, etcétera, etcétera. También hay cosas más sutiles, como que la ONU ha, ha reconocido eh, la libertad de expresión en la red como derecho básico y esto es una herramienta importante que podemos utilizar en nuestras luchas eh, contra o, o, o con, depende de los casos, los reformadores eh, legislativos, los reformadores políticos. Eh, la revisión de, del filtrado de, de enlace está declarado, ha sido declarado ilegal por la, por la Unión Europea el gobierno suizo ha legalizado el intercambio de archivo eh, el constitucional alemán prioriza el derecho a la libertad de expresión y de información sobre los intereses de los lobbies culturales eh, y entonces también por ley eh, luego hay un informe que a pesar que en el Reino Unido eh, la ley, se han intentado leyes muy restrictivas como la, la ley de tres avisos que, que ha en vigor hace año y medio en realidad luego, siendo leyes completamente como la DOPI leyes que no funcionan en absoluto ni siquiera por su, en sus objetivos represivos hay, eh, el informe es una buena noticia porque en, en, en Inglaterra eh, las leyes son muy restrictivas, pero este informe es un informe del gobierno y entonces eh, pone de patente las contradicciones y el mal funcionamiento de estas leyes. Luego Pablo Soto ha sido absuelto eh, y una sentencia europea declara que bares, gimnasios, peluquerías similares, vieja lucha aquí con el tema de las gases etc. no deben pagar en a en entidad de gestión se ha ganado y todavía no resuelto el tema del, del canon digital y de la compensación por copia privada en fin, que estamos ganando a tope entonces estas son las buenas noticias la, el resto es que la lucha sigue entonces nosotros eh, como Xnet digamos que hemos intentado abrir varias líneas primero de todo una línea digamos más didáctica eh, acabamos hoy de, de sacar este libro que se llama Cultura Libre Digital y que eh, es como trabajar dar un, un pequeño manual básico para que el tema de cultura libre se haga cada vez más, más popular este libro lo ha publicado Icaria y, y lo podéis encontrar a partir de hoy eh, también eh, estamos eh, trabajando con grupos de, de, de la Comisión Europea y eh, el grupo Grunwick para, eh, eso, para sensibilizar y para que no sean solo los lobbies clásicos de las industrias culturales las que tienen interlocución con, las, con los legisladores europeos y entonces aquí hay un grupo de trabajo de, la, de, de un grupo que se llama Creativity Nuevos Accesos y Nuevas pro, Formas de Producción de la Cultura y otro grupo que es un grupo Grumby, que es un grupo de aprendizaje eh, hay compañeros turcos, austríacos, suecos, etc. Eh, y luego eh, hemos abierto algunas líneas sobre el tema de crowdfunding. Acabamos de publicar la semana pasada un informe sobre una idea que nosotros tenemos respecto al crowdfunding que tememos que acabe siendo una gestión de la miseria y además una herramienta para el Estado para despreocuparse de la creación cultural y entonces pensamos que hay que relanzar el crowdfunding que ha demostrado cierta eficacia, hay que relanzarlo y entonces eh, hoy dedicaremos una sección bastante importante a este tema. Entonces, eh, a cabo, eh, entonces la estructura general en estos días será, hoy esta mañana eh, trabajaremos todo el tema de modelos de negocio, eh, de, modelo, de modelo sostenible, de negocio o no, para producir cultura esta tarde, eh, entonces, eh, como he dicho, nosotros consideramos esta una temática importante porque el copyright se usa como excusa para acabar internet. Por la tarde, entonces, retomaremos la idea de las excusas eh, con todo el tema del ciberdelito como excusa para la censura. Entonces, vendrán pues eh, compañeros que han estado trabajados, trabajando sobre el tema eh, en el estado español y también en el resto del mundo las revueltas árabes, etc. Y luego el día de mañana, eh, entonces esto es lo, digamos, la, la, la jornada hoy, la jornada reactiva, o sea, cómo eh, evitamos que no, nos capen las herramientas y nos persigan y mañana es una jornada más en vista eh, de cómo podemos usar esta herramienta una vez que las hayamos liberado eh, para mejorar la democracia, mejorar la información eh, y mejorar bueno, la transparencia que está a principio de, de, todo, de todo esto. Entonces, las intervenciones, como sabéis, son muy breves. Como sabéis también, el fcc Forum el objetivo no es charlar, sino eh, ver proyectos interesantes y luego pero, eh, utilizarlos para crear entre todos herramientas de reacción y de acción entonces al final de cada día habrán talleres y todos los ponentes que están participando y toda la gente eh, participarán en talleres y entre todos eh, intentaremos crear estas herramientas o, o al menos ponernos de acuerdo para crear redes que puedan ser redes realmente activas sobre, sobre los temas. Eh, los tiempos son muy breves, hay ponentes, que, hay ponentes que tienen entre 7 y 12 minutos solo, eh, pedimos a los ponentes que lo, a los ponentes que lo respeten. Y, y nada, vamos, vamos a empezar con los primeros cuatro ejemplos de eh, modelos sostenibles, eh, tenemos eh, Vicente Pardal que nos explicará el tema de los modelos para, para el periodismo eh, luego te tendremos la gente de Free Angle que nos hace un ejemplo de, de educación musical y de cómo... Bueno, ellos lo, lo, os lo explicarán mejor, han abierto una plataforma muy interesante para eh, compartir herramientas educativas. Eh, luego tenemos a eh, que nos explicará eh, un tema bastante nuevo pero que, que cambia mucho... Uh, el, el, el, que aporta un elemento muy importante que es la producción uh, entre, la producción libre en 3D. ¿Qué, qué me olvido? El que me ha olvidado, que levante la mano. Ah, Bootcamping, perdona. como Tengo el, el, el programa antiguo. Y Bootcamping, que nos, nos hablará de los modelos editoriales. Vale, lo tengo.